Hey, ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento. ¡Excelente papá! Hoy les traigo el nuevo WhatsApp Plus con todas las características y ventajas que tiene de por sí. Esta versión de WhatsApp Plus, además de estable, es bien rápida. Más rápida que gordito bajando la colina. <risa> ¡Le valió! Y dentro de todas estas, una que de por sí es muy pedida, es el hecho de poder ver los mensajes que te eliminó un contacto. Por ejemplo, cuando alguien te elimina un mensaje, tú igual lo vas a poder ver, solo que al lado derecho del mensaje, pegado a la hora del mensaje, aparece este símbolo de anulado. Este pequeño símbolo te dirá que el mensaje que estás leyendo ha sido eliminado por tu contacto. Y sí, pues el ejemplo que estamos viendo nos cuenta una triste historia. Ah. Sutil. Pero sigamos, y lo mismo ocurre con las historias, cuando alguien borra una historia, ya sea porque la subió ebrio o porque recién se dio cuenta que algo no se debió ver, igual también la puedes ver, ya que también tendrás este símbolo de anulado al lado de la hora de publicación del video. Y acá hago una aclaración mi querido rufiancito, esto ya viene así por defecto en el WhatsApp Plus, tú puedes estar inocentemente viendo las historias y de repente te salta una historia eliminada, y la quieres comentar incluso o citar. Recuerda que si comentas una historia eliminada, el dueño pensará que lo estuviste espiando a propósito, y en realidad tú ni cuenta te diste que esa historia estaba eliminada, y obvio que vas a quedar bien mal, me ha pasado. Qué mal! Siguiendo con las ventajas, puedes ver un círculo verde al lado derecho de las personas online, pero si esto te distrae o no te agrada, igual lo puedes eliminar o cambiar desde las opciones de privacidad, ya que es lo mismo que el aviso de online o última conexión que tienen los usuarios al lado derecho. Y si eres de los que disfrutan mucho los momazos que publican algunos usuarios, también puedes descargar las historias con un solo clic, ya sean audios o videos, las puedes descargar haciendo clic en la parte inferior del video, al toque nomás.